Un año más ha celebrado la concentración en Molina Aragón, organizada por el motoclub Ice Riders. Hablamos con Tito, portavoz del motoclub. Hola, buenas. Eh, pues nada, aquí estamos otro año más, eh, disfrutando de un día de moto. Con esta temperatura que el año pasado tuvimos lluvia y aún así tuvimos una afluencia de gente eh, notable, pues este año la hemos superado, eh, aún teniendo... Aun teniendo concentraciones como Dos Leones... ...que eh, va la gente, eh, con, va, va mucha gente... Eh, ...pues mira, eh, este año hemos tenido otra vez... ...otra, otra asistencia de gente... Eh, muy eh, ...hemos tenido una buena asistencia este año... Eh, ...sin más, la gente está respondiendo... Eh, ...es otra edición más... ...en la que hemos incluido a Calvete Stun, ...que es un chico de Cuenca... ...nos ha hecho aquí unas peripecias increíbles... Eh, ...la Cruz Roja también nos ha hecho una demostración... ...de cómo, de cómo se atiende a un herido en caso de accidente... Eh, ...agradecerles eh, su colaboración... ...y nada, también este año hemos puesto una iniciativa... ...desde el Motoclub, que es eh, hacerte donante de órganos... ...por medio de, del Hospital de Guadalajara... ...queríamos agradecerles por la información... Y en nuestro stand eh, eh, han, podido, han podido coger eh, toda la información necesaria para poder hacerse donantes de órganos. Que, cada año estamos aquí con una afluencia de gente eh, muy notable. Eh, Molina está respondiendo, le gustan las motos. Y sin más, nada, eh, animaros a toda la gente de la provincia. Vamos, de toda España, que os voy a decir, porque en Molina tenemos eh, algo especial con el tema de las motos. ¿Cuántos socios son ustedes en el Motoclub y, y cuántos años tienen eh, esta, este Motoclub? Pues este, eh, si no me equivoco, es la cuarta concentración, eh, vamos de menos a más. Eh, estamos alrededor ya de unos 140 socios. El año pasado estábamos en ciento, 101, quiero recordar, y... ...y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien... Eh, ...la colaboración de, de... muchos establecimientos de Molina... ...el ayuntamiento sobre todo... ...que nos facilita... ...polideportivo, las instalaciones... Eh, ...vamos, es una pasada... ...que todo esto lo volvamos otra vez ...a, a retomar... ...y sin más nada... Eh, ...lo único que me gustaría que, que vinierais por aquí... ...conocer la concentración... Y, ...y sin más nada... ...si ya sabéis dónde tenéis aquí... Eh, ...una casita para las motos... ...por así decirlo... ...también eh, comentaros... en eh, eh, ...el entorno que nos rodea para la moto... ...tenemos unas carreteras espectaculares... ...por el Alto Tajo... Sí, sí. ...a los cuales os invito a toda la gente... Eh, ...porque hacemos... Hacemos, eh, ...hacemos lo que es la ruta de cada año... La estamos modificando para no repetirlo y como tenemos tantas carreteras, buenas cuatro, por toda la zona, eh, la gente que viene de fuera se queda eh, emocionada y nos dice que va a repetir. De hecho, tenemos ya gente que es su tercer año consecutivo y dicen que no lo cambian por nada. Así que eso es lo que os puedo contar.